Muy buenas noches, mis queridos amigos. Qué gusto de saludarlos esta noche desde la uh, ciudad hermosa del, del Cusco. Les damos un grato saludo a cada uno de ustedes. Si usted todavía no conoce el Cusco, haga planes de darse un salto por aquí. Estamos en el ombligo del mundo, donde los incas construyeron sus más grandes eh, construcciones de, eh, desarrollando sabiduría y, por supuesto, la arquitectura más importante en la tecnología de su tiempo. Bienvenidos a nuestra capacitación, la última de nuestra serie, lo indispensable del liderazgo. Así que son bienvenidos ustedes a esta nueva presentación del día de hoy. Mi nombre es Boris Darmon, estamos muy felices de poder contar con ustedes en esta ocasión y por supuesto, con todo gusto, estamos deseosos de que usted pueda aprender, aprender y desarrollar la capacidad de poder eh, hacer un trabajo mucho más integral referente a sus liderados, que es lo que nosotros estamos realmente buscando. Es importante que usted, dentro del concepto de sus liderados, pueda saber quiénes son, con quiénes quiere trabajar y por supuesto muchos de ustedes han estado haciendo el esfuerzo máximo para tener una producción mucho más efectiva, de mayor calidad en todo el trabajo que han estado realizando y tal vez no han conseguido los resultados que esperaban. La razón es muy sencilla. Muchas veces trabajo, trabajamos sin metodología o simplemente trabajamos un proyecto basado en nuestro conocimiento empírico. Por esa razón, en esta noche, al terminar nuestra serie, quisiéramos que cada uno de ustedes pueda tomar nota de unos seis pasos importantes que usted debe realizar en el trabajo con su equipo. Si usted tiene un equipo y no sabe trabajar con equipo, es posible que no consiga los resultados que usted espera. Los equipos van a producir en la medida en que el líder pueda hacer aquello que es imprescindible. Bienvenidos a todos ustedes, quiero mencionarlos desde lo más profundo de mi corazón, que me siento realmente gozoso porque quedamos un grupo de personas muy interesadas en desarrollar este trabajo y por supuesto conseguir hacer que los resultados de nuestro trabajo sea el mejor. Voy a compartir con ustedes mi pantalla en esta, en esta noche ya, 8 y 14 de la noche, para que ustedes puedan también acompañarnos en esta ocasión. Vamos a hacer un seguimiento de nuestra presentación del día de hoy. Así que eh, prendan sus cámaras, y los que quieran prender sus cámaras y también puedan participar con nosotros y estar presentes en nuestra presentación. Como dijimos, Estamos terminando la serie número 2 de nuestra Escuela de Liderazgo. Mi nombre es Boris Darmo, soy doctor en Psicología Educacional y Tutorial. Tengo el privilegio de haber trabajado durante más de 40 años en proyectos de liderazgo y desarrollando las personas. Hoy, 24 de noviembre, estamos sumamente contentos, felices, eh, gozosos, porque muchos de ustedes han logrado ya aprender algunas algunos principios importantes de lo imprescindible que se debe hacer en el liderazgo. Como coach ontológico profesional certificado, tengo el privilegio esta noche de hacer una charla introductoria para que ustedes puedan comenzar a pensar como coaches, siendo que el coaching es una actividad muy importante el día de hoy en el mundo. Pero antes, quiero mencionarles ya desde ahora que vamos a desarrollar la tercera serie de nuestra Escuela de Liderazgo. Vamos a tener una pequeña pausa el próximo miércoles eh, respecto a temas exclusiva y únicamente de charlas sobre liderazgo, conferencias sobre liderazgo. El día próximo miércoles vamos a tener una charla técnica sobre un tema exclusivamente de manejo de back office en Novatec. Para aquellos que están en Novatec, el día miércoles a las 8 de la noche tendremos una charla técnica. No vamos a desarrollar una conferencia, pero el siguiente, eh, el siguiente día, o oh, perdón, el siguiente miércoles, el día 8, si no me equivoco, 15 y 22 de diciembre, estaremos desarrollando la escuela de coaching en el tema La Motivación y su Importancia en el Logro de Metas. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de la motivación? Ya ustedes podrán participar en esa ocasión y podrán saber cuán importante es la motivación en el liderazgo. En primer lugar, debo decirles que el coaching cada vez se está volviendo una necesidad. Está siendo aplicado cada vez más en las empresas y en organizaciones de todo tipo. Y muchos han confundido el coaching como una actividad conferencista. Es decir... O, oh, el señor es coach porque sabe dar conferencias. Les quiero mencionar que el coaching no tiene nada que ver con dar conferencias. Algunos confunden a un coach que da conferencias como hacer coaching dando conferencias. La intervención de un coach profesional en grupos de trabajo o en trabajo personal sobre los directivos está transformándose rápidamente en una ventaja competitiva de la organización. Como parte de mis estudios como profesional de la, del coaching y también dando conferencias en diferentes temas relacionados al desarrollo humano, he podido estudiar un poco el coaching educativo, por ejemplo. Eh, he desarrollado un poco también una terapia comportamental dentro del contexto del coaching. Y por supuesto, como nuestro objetivo es, eh, en todas las charlas que nosotros damos, eh, que nuestros, nuestra audiencia pueda desarrollar mayor capacidad para ser cada vez más productivo, nuestro objetivo es hacer coaching o crear la necesidad de hacer coaching en cada uno de ustedes, ya que todos ustedes, de algún modo, están trabajando en equipos donde se requiere un liderazgo que transforme, no solamente el proyecto que tienen para poder liderar, sino también la persona que se involucra dentro del concepto de el liderazgo. De, digámoslo de otra manera. No solamente para que usted trabaje con el producto que usted tiene, sino también para que usted desarrolle a la persona de su equipo que va a formar parte de el, la distribución o el que este producto sea conocido en el mundo donde usted está de, o piensa desarrollarse. Por esa razón, es importante que usted tome en cuenta que no es solamente importante tener un producto en la mano para poder ofrecer, sino que las personas que forman parte de ese equipo que va a ofrecer el producto estén en la capacidad suficiente para poder sacar adelante el proyecto planteado. Y ese no es un trabajo de grupos, no es un trabajo de multitudes, es un trabajo de personas, y eso es una cosa que quiero que ustedes tomen en cuenta al comenzar nuestra charla de hoy. Vamos a suponer que aquí en Perú tenemos nosotros, nuestro equipo nacional que va a jugar el fútbol soccer, para los que están en los Estados Unidos, que no entienden la palabra del fútbol que se juega con los pies, ¿no es cierto? Y el fútbol que se juega, el fútbol americano que se juega con las manos. Aquí en Perú, por ejemplo, nuestro coach, el entrenador, el señor Gareca, no solamente trabaja con el equipo de 11 jugadores, a quienes le pone una camiseta blanca con una franja roja, sino que también trabaja individualmente con cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos debe de recibir no solamente la orientación, sino la transformación de formar parte de un equipo con un objetivo específico. El objetivo se llama Qatar 2022. Eso es lo que nosotros queremos explicar en palabras de negocios esta noche a cada uno de ustedes. La razón por la cual muchos de nosotros no hacemos coaching o no trabajamos con el coaching es muy sencillo. La primera de ellas es falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento está basado en la ignorancia. Ser ignorante no es malo, pero ser ignorante porque no busco alternativas para poder conocer lo que necesito para mi negocio, para desarrollar en las personas que trabajan en mi equipo, entonces es una eh, falta de liderazgo. La falta de conocimiento en un líder es falta de liderazgo. En primer lugar... Mucha gente tiene falta de conocimiento por los cambios. Los cambios son abrumadores. Tenemos cambios permanentes. Cambios que van avasallándonos en el tiempo. Eh, la mayoría de nosotros que estamos aquí, quizás somos mayores de 30 años. La pregunta que yo les hago a ustedes, por ejemplo, ¿cuánto conocemos nosotros de tecnología? ¿Cuánto conocemos nosotros de las nuevas maneras de hacer negocio? Entonces, esos cambios crean una necesidad de ayuda en las personas que forman parte de nuestro equipo y en nosotros mismos. Los cambios son tan rápidos en estos solo dos temas que yo menciono el día de hoy, tecnología y nueva manera de hacer negocios, que muchos de nosotros aún no entendemos por qué se usan los sistemas multinivel, por qué se usan los sistemas de marketing de la manera como se usan, porque nosotros mismos no nos hemos dado cuenta de los cambios. Y como no nos hemos dado cuenta de los cambios, no vemos la necesidad. Y al no ver la necesidad, pues lo que sucede en nuestro entorno nos va de alguna manera obnubilando, nos va limitando, nos va bloqueando en todos los proyectos que tenemos en nuestra vida diaria. El coaching no solamente ayudará a la persona para poder desarrollar el concepto en función de un producto, de un negocio, de un proyecto, sino también de sí mismo. Hace unos años atrás escribí un libro que se llama Mi Yo Exito. Y en este libro lo que yo trato de hacer es desarrollar un concepto de autoconocimiento, autodisciplina, automotivación. Porque si yo no logro entender que los cambios y la necesidad de ayuda que tengo eh, son algo vivencial, algo que está en mí. Si no logro entender eso, no voy a poder desarrollar éxito en las cosas que quiero para mi vida presente y mi vida futura. Por eso es importante que cada uno de nosotros entendamos eso. El primer punto que necesitamos tomar en cuenta para poder hacer coaching, porque ese es nuestro tema de esta noche, es identificar las necesidades. Está esta noche conmigo un gran amigo que yo tengo y que sin duda muchos de ustedes tal vez ya lo conocen. Él es una persona ya de edad, él es una persona que tiene ya, es mayor de 65 años y la tecnología no es de su, no está en las manos para él de tal modo que él pueda usarlo de, de la manera más adecuada. Pero la última vez que nos reunimos me dijo, doctor, yo quiero dedicar más tiempo, tomar tiempo y manejar bien mi proyecto. Quiero entender mejor la tecnología. Quiero verificar mis, mis billeteras virtuales. Quiero saber cómo ofrecer el producto a otras personas. Entonces, él se está dando cuenta de la necesidad que tiene para poder llevar a cabo este proyecto. Un coach tiene que identificar en primer lugar las dificultades que tiene ese miembro de su equipo, que hoy le vamos a llamar el coachee, por si acaso, para que algunos comiencen a pronunciarlo en inglés, ¿no es cierto? El coachee es la persona que trabaja en su equipo. Para él es importante establecer metas, metas personales, metas laborales, de relaciones afectivas, la pregunta es, ¿por qué tengo que trabajar con relaciones afectivas en una persona que va a ofrecer un producto? ¿Por qué tengo que trabajar con él en asuntos laborales cuando va a ofrecer un producto? ¿Por qué mejor no le digo qué cosa es el producto y cuán bueno es y se acabó? Tú puedes tener un buen producto, pero puedes tener una persona que no sabe ofrecer ese producto. Puedes entender lo que tu amigo te dijo o tu amiga te dijo. Que el producto es bueno y tú decidiste seguir, pero de allí te quedaste simplemente en el deseo. Entraste al negocio, pero no lo entiendes. No tienes la capacidad de manejar la tecnología que se usa ahora, que es vital para poder desarrollar tu negocio. Si podemos poner a esa persona en el camino, identificando las necesidades que esa persona tiene en el momento en el cual esa persona muestra interés de involucrarse en un proyecto, vamos a lograr objetivos insospechados. Por eso es importante ponernos de acuerdo. Alejandro Navarro, Antonio Calzado, líderes ya en el, en el, en el equipo, Julio García, toman la prerrogativa de identificar sus propias necesidades y le dicen a Boris Darmon, Boris Darmon, necesito que me ayudes tengo necesidades personales, tengo problemas laborales, mis relaciones afectivas no están muy adecuadas, quiero ponerme en el camino de alcanzar el objetivo, pero no sé cómo. ¿Puedes tú ayudarme? O viceversa. Yo tengo aquí a Julio García del Mazo, un amigo de, de muchos años, y él dice, yo tengo necesidad de conocimiento en la tecnología. Entonces, me doy cuenta de esa necesidad y yo como coach, si quiero que él crezca en su negocio, necesito dedicarle tiempo para que él pueda aprender tecnología. Es necesario entonces ponernos de acuerdo con la persona que vamos a coachear, si queremos utilizar una palabra en español, y hacerle ver que estas acciones van a tener impacto en su vida diaria y en el desempeño que va a realizar en su negocio. Si tienen algunas preguntas, ustedes pueden ir escribiendo, por favor, en nuestro chat del Zoom para que podamos ir aclarando algunas cosas mientras vamos dando la charla. ¿Por qué razón quiero que hagan preguntas en cada uno de los seis puntos? Para no salirnos y no dejar de lado tal vez alguna pregunta o alguna necesidad que ha quedado en el aire, en la mente de ustedes. Yo voy a pedir que en, al final de la charla ustedes puedan... Eh, también explicar por qué tienen esas preguntas y qué es lo que crea en su mente la pregunta que usted acaba de hacer, porque es importante saber qué hay detrás y por qué quiero saber el tema que estoy preguntando. Entonces es muy importante entonces identificar la necesidad. Aquí tengo a Teodosio Guamancayo, un hombre que tiene la gran, eh, la gran motivación de hacer su proyecto, camina por las calles, presenta su proyecto pero todavía tiene limitaciones respecto a la tecnología. Entonces, ahí necesita él un coach, un coach tecnológico que le pueda orientar y ayudar para poder desarrollar mejor su trabajo. Es importante entonces, número dos, después de establecer el acuerdo, en función de las necesidades que tiene la persona, debemos comenzar a introducir dentro de esa relación, coach, Coachí, la clave para poder desarrollarlo y cambiar a la persona humana que está dispuesta a ser parte de un proyecto de éxito. Una de las claves principales para llevar el proceso del coaching y para que funcione es que se establezca una confianza entre ambos. Y esta confianza debe estar relacionada con el conocimiento mutuo. El coachí tiene que saber que dentro de la relación del coach coachí habrá comprensión y libertad de expresión para así poder llegar al objetivo. Esta noche, varias personas de ustedes ya me conocen a mí, quizás tienen un poco ya de expectativas respecto a lo que yo podría hacer por ustedes, así como hicieron otros conmigo. Personas que, gracias a la confianza y las expectativas que yo tenía... Les confesé mi necesidad. Ellos identificaron esa necesidad y me ayudaron a buscar el objetivo para poder lograrlo de una manera mucho más efectiva. Significa en menor tiempo y de manera mucho más eh, sostenida. Cabe resaltar que el coach no adopta una postura de juez o de persona superior. El coachi espera que la persona que participe con él en su ayuda sea una persona que se acerque a su corazón, que se acerque a sus intenciones, que se acerque a su mente, que pueda comprender cómo él ve la vida, cómo él ve las circunstancias que generan ese deseo de alcanzar objetivos para poder llegar al éxito. Es importante que la confianza se debe basar y eh, partir desde el conocimiento de la confidencialidad que hay entre ambos. Cuando yo estudié coach ontológico profesional y saqué mi certificación, el coach intentaba de, a distancia, por supuesto, desarrollar esa confianza que buscaba para que yo pueda lograr el objetivo que esperaba con la clase. Cuando yo dicto clases de coaching ontológico profesional, tuve una clase con siete líderes, en cada sesión siempre dejábamos abierta la posibilidad de que una de las personas que tuviera alguna necesidad personal eh, estableciera una cita en una sesión en la cual ambos, él y yo o ella y yo, podíamos abrir nuestra mente y Expandirnos en un tema de necesidad. Esa confidencialidad también nos permitía, en el acuerdo mutuo, desarrollar la capacidad de poder, entendiendo la condición del coachí, ayudarlo paso a paso a salir hacia el objetivo que teníamos. Cuando trabajas tú en un grupo de multinivel o con personas que tienen un producto tienen un proyecto y que quieren lograrlo a más corto plazo. Tú tienes que no solamente darle a conocer el producto, sino también desarrollar una confianza de amigos, de cercanía, de confidencialidad en el proyecto que él y tú están desarrollando. Es importante eso. Número tres. Una de las importancias de este proceso es la feedback o el feedback para que el coaching realice un espacio de reflexión. Me gustaría preguntarte antes de continuar, ¿qué tipo o qué momentos de reflexión has tenido tú para poder darte cuenta de tus necesidades? Muchos de nosotros no sabemos qué necesidades tenemos. O, oh, si es que nos damos cuenta de nuestras necesidades, no las queremos revelar, porque tememos ser vulnerables. Tememos ser reconocidos como personas que ignoramos, o que somos ignorantes en algunos temas. Y lastimosamente, ese paradigma ha limitado a miles de personas en un proyecto que ya nace exitoso, porque tiene el mejor producto, porque tiene los mejores resultados, que una persona que se involucre en ese proyecto no tenga éxito porque no tiene conocimiento de cuáles son sus condiciones al comenzar, al ser parte de ese proyecto. Esto se evita con un espacio de reflexión. Es importante que el coach lleve a la coachee, a la persona que está formando, a la persona que está coacheando, perdonen ustedes la palabra, Llevarlo a un momento de reflexión. Escribe en un papel algunas cosas que tú crees que te limitan. Prejuicios, paradigmas, situaciones emocionales que no te permiten hacer lo que quieres hacer, que no puede, permiten expresarte, que no pueden ayudarte a, a darte cuenta de qué situación realmente está siendo el detonante por el cual tú no estás teniendo éxito en las cosas que tú haces, que no estás teniendo sostenibilidad, que no tienes continuidad, que te llevan a pensar de que eres una persona que no tiene capacidad para eso. El espacio de reflexión es un realizar del feedback que te permite darte cuenta de quién tú eres, qué es lo que tienes como habilidad y cuáles son tus limitantes. El coach debe provocar eso. También, es importante, después del análisis eh, acaecido a raíz de esa reflexión, que el coach establezca ciertos cambios para mejorar. Si tú como coach no tienes idea de cómo realizar cambios en una persona, pero te llamas coach, no estás entendiendo qué cosa es ser coach. En realidad, el coach es el el mentor, el que ayuda, el que acompaña a la persona en el camino del mejoramiento, del rompimiento de sus miedos, del rompimiento de sus limitantes, de tomar un martillo imaginariamente y comenzar a golpear la pared hasta romperla para poder pasar por ella. A través de los años, la mayoría de personas hemos ido interpretando la realidad y hemos ido adoptando esa información de la manera como la hemos adoptado y estas han jugado un papel importantísimo para no mejorar. Porque creemos que ya somos mejores, que ya somos aptos para todo. O de repente hemos creado un paradigma sobre nosotros diciendo que somos buenos para nada. Entonces un coach tiene que ayudar a desarrollar esos cambios, a romper esos paradigmas a dejar esos prejuicios y comenzar a caminar el camino de la salida, de la cárcel, del castramiento en el cual estaba viviendo, porque es casi como una situación improductiva, donde no tienes ningún sistema para hacer y crear nuevas personas dentro de tu equipo para poder desarrollar el proyecto que quieres hacer. Entonces, una persona una persona castrada es una persona improductiva. Se castró mentalmente, se castró emocionalmente, dejó de lado el concepto de desarrollo. Entonces, es importante que nosotros mismos, con la ayuda del coach, hagamos una reflexión y tomemos el camino para romper las cadenas que nos atan a la situación que ahora no nos hacen felices. Es importante también tomar en cuenta en el, en el feedback qué acciones están haciendo de manera diferente para no lograr los objetivos. Muy bien, vamos a mejorar ciertas acciones. Pero ahora mientras realizamos esas nuevas acciones para mejorar, aparecen otras del hombre viejo, ¿no es cierto? Del hombre paradigmático, del hombre o la mujer que estaba limitada, que cree que esto de aquí no debe ser así. Pero que su coach le dice, eso no es verdad. Pero todavía está enraizada en ese conocimiento y la tiene así como limitada y no sabe si soltarse o no soltarse, si abrir o no abrir. A veces decide cerrar la puerta por miedo. Esas son acciones que están bloqueando la capacidad para hacer cambios y mejorar. Entonces hay que darse cuenta de eso también. También es importante, aquí tiene un trabajo importantísimo el coach, de hacerle ver sus habilidades. Todas las personas nacimos porque fuimos hechos para ser exitosos. Cuando nuestros padres nos crearon, millones de espermatozoides en el vientre de nuestra madre comenzaron a recorrer el camino hacia el logro, hacia el éxito, hacia la meta. Y solo uno de ellos llegó a la meta y logró el objetivo de engendrar de lograr que cada uno de nosotros seamos lo que seamos, que vengamos a este mundo. Nosotros somos hoy el fruto de la lucha de poder que logró un espermatozoide para llegar a formar un ser, y nosotros somos eso. Ahora, ese ser no es un cualquiera, ese ser no es una no es un objeto, ese ser comienza a desarrollar pensamientos, a desarrollar digámoslo de otra manera, a desarrollar pensamiento, razonamiento, se comienza a dar cuenta dónde está. Ya a los pocos días su desarrollo comienza a potencializarse tanto que finalmente termina siendo un ser habilidoso que luego de nueve meses tiene la capacidad de romper el limitante de la matriz para abrirse a un mundo nuevo y aprender a supervivir. Y su primera, su primera lucha es expandir sus pulmones para alimentar su cuerpo del aire que lo mantendrá vivo por el resto de sus días. Este proceso, este reconocimiento de valor, debe comenzar en cada persona que quiere lograr en la vida objetivos importantes. Esto se puede hacer con la técnica más menos más, que no la vamos a explicar ahora, pero donde cada uno de nosotros nos damos cuenta que de repente aquello que aparece como un limitante, es realmente una habilidad. Hay personas que dicen que las personas que no hablan mucho, no son personas muy exitosas. Cuidado, quién sabe el que menos habla, tiene mayor capacidad de razonamiento. Tiene mayor capacidad de análisis. Ah, pero esta persona sabe hacer muchas cosas. Ah, qué bueno. Vamos a aprovechar esas habilidades para poder hacer que ellas se conviertan en sus herramientas para lograr los objetivos que procura. Hay que iniciar hablando de aspectos positivos. De competencias fuertes. De resultados sobresalientes logrados hasta ese momento. Yo acabo de mencionar un logro básico, pero es el más importante de la vida, nacer. Si tú te das cuenta de esa capacidad de nacer, de supervivir, de poder lograr existir, ya te puedes dar cuenta de lo que viene después o lo que tú podrías hacer después. Es importante en ese feedback comentar un poco las deficiencias y las oportunidades eh, de mejora identificadas. Ya nos vamos dando cuenta que la persona tiene estas acciones que no son muy orientadas al objetivo. Tenemos esta otra que son sí orientadas, tiene estas habilidades para poder eh, reforzar, para sostener, y tiene estas habilidades para romper y destruir aquello que está mal. Ah, muy bien, vamos identificando. Pero miremos en este, en este conversatorio con la persona con quien estamos trabajando que esa persona pueda identificar también las oportunidades, que no se quede realmente donde está, y así podemos comenzar el trabajo de hacer coaching con nuestro equipo. Una vez que ya tenemos claro el objetivo, hemos trabajado en la identificación de las necesidades, debemos establecer un plan de acción. Y eso comienza en el momento de la reflexión. En el momento en que el coach dice, ahora sé, me he dado cuenta. Estas son mis limitantes, estas son mis habilidades. Entonces, hay que enrumbarlo hacia la necesidad del cambio. Si tú no logras que el coach se enrumbe hacia la necesidad del cambio, esos resultados quedarán dormidos, quedarán en la nada. El esfuerzo habrá sido infructuoso no tendrá frutos porque el coaching no se puso en acción el tener conciencia lo he mencionado muchas veces en mis charlas de educación sin fronteras el tener conciencia nos ayuda a tener responsabilidad por eso siempre lo digo el nivel de conciencia que tenemos de la realidad nos permitirá también tener responsabilidad con esa realidad para poder llevarla a cabo en nuestras vidas no te olvides de los objetivos que planteas o que planteaste al comienzo en el acuerdo que hiciste con la persona a quien tú quieres hacer coaching. Nunca te olvides. ¿Por qué? Porque si olvidas el objetivo, es como olvidar de dónde tú comienzas, de dónde estás saliendo, de qué puerto estás partiendo y hacia dónde. Porque cuando tú comenzaste a, a, a navegar en el proceso del cambio, en las acciones previas antes de soltar el barco y lanzarlo al mar, utilizando figurativamente nuestro proceso, es importante que tú sepas de dónde estás saliendo y hacia dónde estás yendo. No te olvides de eso, porque si tú te olvidas del objetivo que te movió salir de donde estabas, es posible que nunca llegues al objetivo, te des vuelta por todo el mar y nunca termines en un puerto seguro. Nunca llegues a donde tú querías llegar. Porque el que se olvida sus inicios también tendrá debilidad en su futuro. Tienes que saber de dónde vienes, cómo estabas y qué progresos estás teniendo. Es importante en el plan de acción desarrollar también el concepto de valoración de pequeños logros. No olvides tú como coach si quieres hacer un trabajo de coach, aunque no estés certificado aún, es importante visualizar los pequeños logros. No todos los frutos nacen el mismo día, ni tampoco maduran el mismo día. No todos los frutos tienen el mismo proceso de tres o cuatro semanas para madurar, como otros que tienen cinco o seis semanas para madurar. No esperes que la persona a quien tú estás haciendo coaching logre los objetivos de la misma manera como lo logra a otra persona que tú hiciste coaching antes o que quizás estás haciendo simultáneamente coaching también. Cada caso es un caso individual especial. Por eso es importante que en el plan de acción no empujes al logro a la misma velocidad que empujas al otro a lograr las cosas que él quiere. Pero además de eso, si alguien logra, utilicemos el lenguaje escolar, si yo doy un curso y un niño se saca 16 de nota, o en otros países es 7, o logra una D, y uno, perdón, una A, y el otro alumno logra una D, tú no puedes pensar que el que logró una D no está logrando nada. Tienes que entender que cada uno está logrando de acuerdo a la percepción, a la conciencia que desarrolló de la situación que tú estás llevando a cabo dentro de tu proyecto de coaching. El plan de acción debe estar bien monitoreado y debe ser consciente, no solamente el coaching que está dentro del proyecto y el proceso de cambio, sino tú también que estás monitoreando ese cambio hacia el objetivo. Comienzan los cambios. Y comienza a moverse nuestro piso. Comenzamos a darnos cuenta que donde estábamos ya no estamos. Que ahora estamos volando en el aire. Que ahora estamos navegando en el mar. Que ahora estamos haciendo cosas nuevas que antes no hacíamos. El coach debe ir reforzando cada uno de los logros que vaya teniendo el coaching. Asegurándole que está dando los pasos correctos para lograr el objetivo. Esto es importante, ya que realizar los cambios para el coaching puede ser un proceso de miedo o incomodidad que de repente en algún momento mientras hace el trabajo, ¡pum! Se bloquea. Sucede algo inaudito. Hay una intervención emocional que lo deja en stand-by y parece que quisiera retroceder. Todo cambio siempre requiere de un apoyo. Y en el coaching es importante trabajar con las personas que están, o con aquellas que estamos trabajando, trabajar esos momentos en que los cambios producen miedo, producen situaciones que muchas veces son inexplicables, pero que son necesarios. El coach que no está al lado de su coaching en el proceso del cambio es posible que cuando vuelva a ver a su coach, dónde se encuentra, es posible que lo encuentre nuevamente en el lugar donde comenzaron. Porque sus miedos, sus situaciones de dificultad, su incomodidad en las nuevas experiencias que está teniendo, lo están limitando o lo limitaron y lo llevaron a la debacle. Finalmente al descalabro emocional porque cree que no está logrando nada. Un coach siempre ve lo positivo. En un equipo de fútbol, un joven jugador de fútbol cometió el error de emborracharse en plena concentración. El coach vio las habilidades que él tenía y posiblemente él merecía una sanción. Pero la sanción no iba a resolver el problema porque el equipo lo necesitaba. Así que el coach fue a hablar con él. Tuvo una reunión muy especial con él e hicieron un convenio de que él tuviera muchísimo más cuidado en las actividades eh, alrededor de aquellos objetivos que ellos esperan lograr. En los próximos partidos, este joven coachí fue declarado el mejor jugador de cada partido. ¿Dónde estuvo el secreto? Apoyar al coachí en los momentos del cambio. Apoyar a ese miembro de tu equipo que forma parte del grupo que te está llevando a ti al éxito y a cada uno de ellos también. No olvides, cada situación nueva produce incomodidad, produce miedo, y allí es cuando debe estar el mentor listo para apoyar a su eh, pupilo. Finalmente, es importante en el trabajo de coach desarrollar evaluación no en base solamente al plan del coaching y los objetivos planteados desde el comienzo, sino también al desarrollo mismo de la persona en función de ese plan del coaching. <coughs> si te das cuenta, las personas normalmente tienen la intencionalidad, comienzan a trabajar el proyecto, Tú los comienzas a, a, a, a apoyar y comienzas a orientar. Pero no solamente ellos deben entender el concepto mismo del plan, sino cómo ellos se ven dentro del plan. Se realizan diversos cuestionamientos para hacer una mejor valoración del proceso. Por ejemplo, ¿se han conseguido los cambios del comportamiento para poder lograr el objetivo principal? ¿Qué tiene que ver el comportamiento con el proyecto? Ah, no. El proyecto. Es un asunto abstracto, pero quien le da vida a ese, a ese proyecto es el comportamiento del miembro del equipo que forma parte de tu proyecto. Si tú no ves, no monitoreas los comportamientos, es posible que te des cuenta que los comportamientos no estaban en función del objetivo. Era como aquella persona que corre por un campo de fútbol, no importa dónde vaya, lo importante es que le digan, uy, corriste mucho, pero no produjiste nada. Nunca tocaste la pelota. Nunca tuviste bajo tus pies el control de aquello que cuando tú pateas puede producir un gol y darte el éxito. Es importante la pregunta. ¿Se han conseguido los cambios de comportamiento para poder lograr el objetivo principal? Segunda pregunta. ¿Se tiene una motivación en cuanto a los cambios adquiridos? Qué bueno que logré este cambio. Qué bueno que logré romper el prejuicio que tenía. Golpeé la pared y la pared se cayó. Uy, me dio miedo ver toda la amplitud del proyecto que tenía, la oportunidad. Todo eso es importante analizar, porque muchas personas cuando ven el proyecto en su en su real dimensión, se bloquean, no quieren continuar. ¿De qué proyecto me estoy, a qué proyecto me estoy refiriendo? Cuando tú le planteas un negocio, cuando tú planteas una oportunidad de hacer dinero, de hacer una profesión, de lograr los objetivos en el campo del trabajo o en alguna otra área personal o familiar. ¿Te casaste? Sí. ¿Te nació un hijo? Sí. ¡Qué privilegio! Pero olvídate, no sabes lo difícil que es criar un hijo. Se dio cuenta y puede bloquearse y la motivación puede caer. Tenemos que entender cómo él afronta motivacionalmente los cambios que se van adquiriendo. Por eso es importante nuestra tercera serie de charlas de liderazgo sobre la motivación. Finalmente, se revisan los resultados donde se verifique los progresos del coaching y los hábitos nuevos generados en función del proyecto del plan para el logro de los objetivos que tú tenías con tu equipo. Este es hacer coaching. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se desarrolla el proyecto? ¿Cómo se desarrollan las sesiones? Eso ya es todo un curso que por supuesto yo dejo en la mente de ustedes, si algún día ustedes tienen el interés de hacerlo, por supuesto con muchísimo gusto podemos desarrollar para aquellas personas que tienen el interés de ser coaches, que forman parte de este proyecto de formadores de otras personas. Hay una pregunta aquí de Julio García del Mazo, vamos a contestar, y todas las preguntas que ustedes tienen aquí. Entonces, considerando lo visto, no cualquier, cualquier persona puede ser o convertirse en un coach uno debe cumplir algunos requisitos eh, maestro, sí. el primer requisito es desarrollar o sea, una, una autorreflexión de nosotros mismos es importante eso si nosotros realmente verdaderamente queremos ayudar a otras personas no podemos ayudar desde una condición en la cual nosotros ni siquiera, ni siquiera sabemos dónde estamos la determinación Julio, es importante, pero la determinación sin conocer las habilidades, las capacidades y lo que deseamos, eh, pero sobre la base del conocimiento de nosotros mismos, puede ser una obsesión que puede bloquearnos. Hay personas que quieren lograr todo, que quieren hacer muchas cosas y se obsesionan en eso, y están determinados de hacer de todo, pero terminan sin hacer nada. La razón es muy simple, no se conocen. Lo que desean es, es un ideal muy alto. O por lo menos no conocen las herramientas de cómo llegar a él. Están interesados en, en ver cómo está el mundo, qué cosas están haciendo los demás, y cómo eh, logran ellos sus objetivos. Pero nunca se preguntan, ¿tengo yo la capacidad para hacer eso? Yo no sé si todos aquí pueden ser como Johnny Falcones. Un hombre que transforma el fierro, algo duro lo transforma en algo bello. Porque tiene la capacidad. O como gloria que tiene la capacidad de relacionarse con personas y hacer proyectos, o como Julio, que tiene la capacidad de hablar en la radio y desarrollar eh, esa capacidad de comunicación que es importante. Entonces, allí podemos comenzar. En la historia de Moisés como líder, Dios hizo un coaching con él, porque él había perdido el habla. Él no sabía hablar 40 años en el desierto pastando ovejas. Entonces, cuando Dios le da una responsabilidad, él le dice, ve a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Utilicemos el lenguaje de la escritura. Y él le dice, pero yo no sé hablar. No tengo nada. ¿Cómo puedo ir a sacar a un pueblo en esclavitud? Eso es algo difícil. Entonces, Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Y él dice, ah, tengo un palito. <ríe> Con ese palito, eso lo uso yo para empujar a mis ovejas cuando se quieren salir del redil. Ah, qué interesante. Con ese palito vas a liberar a Israel. Entonces, un coach lo que hace es descubrir en el coaching una habilidad simple. Incluso, mi querido Julio García, puede ser un acto de voluntad. Tengo ganas, pero no sé de qué. Quiero lograr algo, pero no sé por dónde. Entonces, allí el coach trabaja ese proyecto y desarrolla pasito a pasito, así como a un niño. Yo no sé si los que hemos tenido hijos podemos recordar el primer día que el niño nació, ¿no? Yo no me imagino a un papá o una mamá, que dice, la mamá, ¿no? Que ha pasado nueve meses cargando ese bebé en su, en su vientre, el día que nace dice, uh, por fin me liberé de este peso que tenía en mi barriguita, ¿no? Muy bien, muchacho, ya naciste, aquí está tu termo con agua caliente, aquí está tu leche en polvo, aquí están tus pañales, así que ahora tú te atiendes, porque yo nueve meses te alimenté, te cuidé, te llevé al médico, hice todo por ti, ahora es tu trabajo. Nadie hace eso, ¿verdad? El médico te dice, ¿no? ¿Qué te dice el médico? Doctor, yo soy primeriza, nunca he tenido hijos, ¿qué hago con mi hijo en cuanto nazca? lo primero que le vas a dar son dos oncitas de agua tibiecita. ¿Ah, no le doy leche todavía? Si el niño pide leche materna, le vas a dar. Pero si quieres usar un biberón y está muy hambriento, sediento, dos oncitas de agua. Ah, muy bien. Entonces, vamos pasito a pasito, desarrollando ese trabajo minucioso, amoroso, para transformar ese recién nacido, exitoso, exuberantemente exitoso, porque nacer, perdónenme ustedes, pero cuando yo vi el nacimiento de mi hija mayor, la verdad, yo me quedé extasiado con la maravilla de la naturaleza. Pude ver la realidad de lo que es el ser humano en su más grande dimensión, en la visión de un papá que por primera vez veía el fruto de su amor. Eso Dio el comienzo a lo que después logramos con el tiempo, formando, educando, conduciendo, hablando, enojándonos, riendo, llorando, no durmiendo, durmiendo y haciendo todo lo posible para conducir a ese recién nacido hacia el éxito. Un coach no es otra persona más que un formador de personas, un conductor de seres humanos hacia el objetivo que estos mismos se plantean en la vida, bajo el nivel de reflexión, conciencia y deseo, pero descubierto por un mentor que le permite mirar más allá de lo que su propia comprensión le permite. Por eso es sumamente importante para cada uno de ustedes esta noche, comenzar a trabajar la autorreflexión. Y si alguno de ustedes dice, doctor Boris, yo estoy en este negocio, estoy haciendo este trabajo, Necesito una ayuda suya en este tema. Tengo miedos, tengo este, incomodidades, tengo esta cuestión que no me deja desarrollarme. La primera sesión se la ofrezco gratis. La segunda sesión también. La tercera también. La cuarta también. Y si logra en la quinta, pues también. Voy a tratar de hacer lo posible para que tú puedas lograr los objetivos que quieres. Pero te voy a pedir un favor. No pierdas tu tiempo buscando aquello que tú sabes por ti misma, ya eres una persona adulta, que realmente te va a causar demasiado estrés, demasiada obstinación, cuando sabes muy bien que es dificultoso para ti. Pero por lo menos procura lo básico. Y cuando logres ese primer paso de lo básico, entonces buscamos la otra alternativa, buscamos el otro momento, damos el siguiente paso y así vamos logrando camino, caminante, camino se hace el andar. Ese es mi consejo en esta noche al desarrollar el concepto de cómo hacer coaching en nuestro negocio, en nuestro trabajo con personas, con nuestro equipo. ¿Puedes realizar una sesión de coaching en estos momentos para ver cómo es el proceso? César, en realidad, este es un trabajo individual. Yo podría sentarme en esta tarde delante de ustedes con Gloria y comenzar a hacer preguntas. Pero no voy a lograr, por la presencia de varias personas, que Gloria pueda entender qué cosas tiene que abrir al coach que le va a ayudar. En realidad, el trabajo del coach es un, tra es un trabajo personalizado no es conferencias a 500 personas, a 300 personas, eso es conferencismo, eso es el, dar conferencias. Yo estoy dando conferencias todas las noches aquí, o en los días, a las 11 de la mañana, a grupos de personas relacionados con la seguridad ciudadana de la ciudad del Cusco. El día de ayer he tenido a más de 400 personas eh, en un proyecto que estamos realizando con la policía para orientar a las juntas vecinales a defender los derechos de la mujer y la mayoría de personas creen que defender los derechos de la mujer es denunciando al hombre. Esos conceptos son equivocados. Cuanto más denunciamos no resolvemos. Encarcelamos más hombres, pero no resolvemos el problema de la mujer. Entonces, ¿qué hemos hecho ayer? Hemos dado una charla de empoderamiento de la mujer. Y ustedes no se imaginan lo que pasó después que terminamos. Es impresionante. podemos haber grabado para ustedes. No Y alguna de ellas se acercaron, me dice doctor, me gustaría hablar con usted personalmente. Sin duda no hemos venido en esta ocasión para hacer eso, me gustaría también hacerlo, pero sí les he ofrecido a través del general Ríos, que está organizando con el, el coronel eh, Juan José Garate, amigos míos, que siempre los estoy apoyando en proyectos eh, sociales y desarrollo en la comunidad, hacer estos proyectos de manera un poco más personalizada en algunos otros momentos, con grupos foco especialmente que necesitan cierta orientación en ese tema. Hoy día estuvimos con los varones policías. Tuvimos más de 200 policías hoy día sentados escuchando. No usé micrófono, imagínense. Una atención profunda de más de 200 personas sentadas en un coliseo escuchando la charla. Ustedes la pueden ver en, el, eh, en mi Facebook si ustedes quieren. Me decían que no se escuchaba muy bien, pero creo que después se arregló un poco el sonido y pudieron escuchar un poco acerca de la charla. Era necesario hablar sobre la vulnerabilidad en la que está la mujer y cómo la violencia contra la mujer es un problema social. ¿Y qué hacemos normalmente? Eso no es hacer coaching. Hacemos en las conferencias estadísticas. Tantas mujeres murieron en el 2018, tantas en el 2019, tantas en el 2020, en el 2021 estamos peor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué resolvemos? Nada. Necesitamos coaches que resuelvan el problema. ¿Cómo? Entendiendo el origen y la situación del conflicto en sí. Así que, eh, mi amigo Julio, en Educación Sin Fronteras, a ver si podemos desarrollar algunos cursos relacionados al conflicto. Porque el problema del ser humano no está en que la persona pega al otro porque el otro no le escucha. No. Hay un conflicto interno que no hemos logrado nosotros desarrollar, controlar y el coaching puede ayudar. Así que César, yo te ofrezco una sesión de coaching para ti, si tú lo necesitas, o para alguna persona que está aquí, se comunica conmigo a través del WhatsApp o de la manera como le llegó este mensaje, para que podamos hacer una sesión. Y el objetivo que yo tengo al hacer esta sesión es que tú, específicamente, si ya formas parte de mi equipo o aunque no formes parte de mi equipo, formas parte de un equipo de alguien donde tú trabajas, donde tú te desarrollas como profesional, me gustaría que tú puedas acrecentar tus capacidades y poder lograr los objetivos que tienes en la vida para que tengas, pues, lo que todos queremos, ¿no? Felicidad, que es lo que todos buscamos en nuestra vida diaria. Muy bien, ahora vienen las preguntas a voz en cuello. Quiero escuchar ahora las preguntas de las personas que tienen alguna pregunta que hacernos en esta noche para que podamos continuar. No se olviden, dejo ya abierta la oportunidad para que ustedes el día 8 de diciembre reciban la tercera serie. Cuán importante es la motivación en el trabajo de equipo. Así que les dejo con esa inquietud y dejamos ahora el espacio para que ustedes puedan hacer preguntas y por supuesto, aquí esperamos dar las respuestas más adecuadas a sus preguntas.